reunión recién de Juan, con todos los siete clubes que van a recibir materiales de construcción, también está la gente de Desarrollo Social y como no puede faltar, el presidente de la Liga de Fútbol Infantil de Hurling, Marcelo Rodríguez, muy buenos días amigo y bienvenido a La Ateneo Roca. Claro, qué tal, cómo te va Feli? este, buenos días, primero para todos, bueno, llegué medio tardecito, se me complicó Juan, ya estábamos terminando. Este, Me va a comprar un reloj, dijo, para que... <risa> <risa> los pasitos. Bueno, nada, feliz, feliz, contento bueno. por los clubes, ya están llegando los materiales, la verdad que esto es fundamental hoy para los clubes, mm. y como de él siempre, desde que Juan puso un pie en Urlingan, eh, él toda la vida siempre habló eh, de ayudar a los clubes de barrio, claro. y, y ya Juan ya va por ocho años, se fue, tuvo como eh, ministro y Juan nunca se olvidó a los clubes barrio y lo ves, siguen bajando hay materiales, hoy los clubes han progresado, siguen las canchas haciendo las pistas, hoy se está haciendo la pista de Malvinas y ahora hay siete clubes a los cuales se le está por bajar todo tipo de materiales para construir claro. así que bueno, la verdad yo, yo siempre lo que digo es que cuando los clubes eh, hacen construcciones, obviamente en su, en su club, ¿En su club? Eh, sí, sí. eso beneficia tanto a los vecinos como a los vecinas de Urlingan, pero hace y también a los chicos y a las chicas que hacen pero deporte su... en, el, en el establecimiento, ¿no? Por supuesto esto es la verdad que esto es un beneficio para todo el barrio eh, que los chicos puedan estar adentro de un club, que puedan tener, hoy tenemos estamos viendo una jornada de fútbol infantil femenino, pero los clubes ya no se quedan solamente con el fútbol de los sábados, hay femenino infantil este año arrancamos con el juvenil femenino, hay futsal, hay veterano, hay patín lo, lo, que vos, lo, lo que vos busques en los clubes lo tenés, hay de todo bueno y eso la verdad que a, a nosotros como parte nosotros somos, a ver una eh, organizamos un torneo sí. de fútbol este, y la verdad que estamos atentos a los clubes porque a veces vos Para armar un torneo, un club tiene que tener unas instalaciones para recibir, entonces a veces a nosotros nos cuesta tener que ir y decirle a un club, hay que mejorar esto, esto, si no, no podés arrancar un torneo, no podés jugar, entonces estamos muy encima de todo esto, entonces cuando aparecen estas ayudas, claro. es donde estamos colaborando y sí. tratando de decirle al club, vamos por acá, hagamos esto, vamos a armar esto... Pero bueno, Algo también que se está haciendo a partir de esta semana y obviamente un par de semanas más es el tema de las revisaciones médicas Por supuesto, que Juan pone eh, los centros de salud, ¿no? Ya arrancamos, ya se esta va a ser ahora, entramos en la tercera semana, tercer haciendo, semana. Actis, haciendo actitudes físicas de las diferentes salitas también estamos con el fichaje, estamos fichando a los nenes, bien. El, el tema del fútbol infantil femenino se está fichando por una página, estamos haciendo una prueba, bien. si sale todo bien, quizá el año que viene ya se fiche Hacemos todo masculino así. también. Masculino también. Estamos con un montón de cosas, con muchas ganas de arrancar el, no, no hemos tenido vacaciones, estuvimos trabajando enero, ¿Cuánto, febrero, ¿Cuántos febrero? clubes tenemos de Hurlingham este año participando en la Lifur que, que vuelven, no? Clubes que vuelven. No vuelven. 40 clubes aproximadamente. En total 40. 40 clubes. En total. Bien. Y los, los domingos con las nenas estamos redondeando los 18. ¿18? 18 clubes. Bien. Fútbol infantil, femenino. No, un montón. Eso quiere decir que a los clubes le llega siempre movimiento, sábado, domingo y de lunes a, a lunes, como hablábamos. Eh, a ver, lo, al club que le toque ser local los viernes con veteranos, los sábados con los nenes. Lo, y los domingos con las nenas con la nena y después enganchan ahí con el futsal. Y hoy un club está abierto todo el día, todo el día, ¿no? con fútbol, <risa> así que eso es lo lindo, que los pibes y los pibes y las pibas estén adentro los Año tras año la Lifur va creciendo, ¿no? Eh, con, con los clubes, pues yo digo, la, una liga es con clubes. Sí. entonces si hay más clubes en bien, la liga no, quiere decir que la liga va creciendo supuesto, y están haciendo esto, las cosas bien pero te das cuenta porque vienen clubes de afuera del partido ya que quieren estar en Alifur, que quieren jugar ah, afuera de Urringan afuera de Urringan, este bien. año ya tienen tenemos un club nuevo bien. nuevo 17 de Ituzangó, se llama, y este año viene a jugar Alifur, o sea Mirá. que eh, viene un club de, de afuera y bueno, y creo que cuando se empieza a correr así van a querer integrar, y bueno, uno puede ver, bueno, hasta hay que sentarse, hay que charlarlo. Y vos personalmente, ¿cómo te sentís un año más siendo presidente de la disputa? Ah, bueno, la verdad que esto nunca lo, lo, lo voy a olvidar, yo simplemente entré para terminar cuatro meses, para tratar de terminar esos cuatro meses, y acá voy por el año ocho, el octavo año al frente de la liga, pero bueno, nada, contento, feliz. Este año ya la liga tiene ya su personalidad jurídica, o sea que, que ya estamos bien también. Muy bien, muy bien. Pero bueno, nada, el día de mañana, cuando uno esté, que, que el que siga, el que venga, que que siga con todo esto, que sigan los Juan, los Juanchis, que nunca falten los Juanchis en los barrios, en los clubes. Gente como Juan, la verdad, que se abría por todos lados. Sería todo diferente Muy todo bien. mejor. Muy bien.